Este es su canal, McEwan and Lamour. Me da mucho gusto volverlas a ver de nuevo Chicas, volver a poder estar de nuevo aquí con ustedes Chismorreando otro ratito eh, En el mitote Chismorreando, mitoteando El día de hoy les traigo esta, Este ferro de Sutra Que venía en la cajita de WhatsApp Del mes de marzo Y pues el día de hoy Estaremos usando este ferrito Vamos a ver qué tal Ya está calientito Pensar qué tal nos funciona. Yo siempre, chicas, cuando voy a hacer eh, mis anchoas, aliso mi cabello un poquito. Antes de. No aplico nada más que el protector de calor. Y lo aliso. Porque pues no me gusta que quede así como grifito de arriba. O que el chinito quede grifito. No sé, sea, quede bien, bien, este. Bien perfiladito. Así que por eso le doy una pequeña planchadita antes de con mi plancha. Antes de empezar a hacer. Mis anchoitas o mis chinitos Lo que ustedes quieran hacerse Y pues yo voy a agarrar mechoncitos gruesos Porque no quiero chinos de primera comunión Voy a agarrar mechoncitos gruesos Y voy a estar aplicando Un poquito de mousse En mi mano, muy poquito Y humedeciendo un poquito los mechoncitos con el mousse Muy, muy poquito, chicas Porque no quiero que queden así como Chinos y esos o así, ¿no? Quiero que queden sueltitos. Quiero que queden sueltitos bien naturales. Así que vamos a. Así que vamos a empezar a enrollar el palito. Esperar un ratito y soltamos. Vean. Obvio, ya después que estén todos voy a empezar a hacer esto, vean. ¿eh? Qué bonito. Bien, ahora sigo a que sigue. Tengo muchísimo que no hago esto, chicas. Muchísimo, es muchísimo, eh. Me gusta porque tiene mucha movilidad el ferrito. Bien, chicas, les quedan nuestras ondas de agua con este ferrito de Botsichar que me mandó de la marca Sutra. Me pareció bueno, aunque es muchísimo más fácil con una tenaza. Okay. Pero me gusta el efecto que le da el cabello. Bastante así naturalito. Se ve muy, muy bonito. No se ven como chinitos de primera comunión. Fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Les recomiendo el ferrito. Es de la marca Sutra. Yo lo busqué en Walmart y cuesta, creo, como 60 dólares. 55, 60, no recuerdo bien. En bueno, fue donde yo lo busqué, eh, no sé si lo pueden encontrar en Ultra o en alguna otra tienda que tenga cosas así de para cabello, para estilizar cabello Y pues es todo, chicas, ya saben, si les gustó el video no olviden suscribirse abajito ahí en las letras rojas que dice suscribirte No olviden darle like y compartir con quien ustedes crean que les guste el chismorreo que armamos aquí cada semanita Así que espero que les haya gustado la recomendación del día de hoy, el perrito de Sutra, bastante bueno y pues fue todo por el día de hoy chicas, gracias por estar otro día más aquí con nosotros en el canal y sin nada más que decir, besos, bendiciones y las veo el próximo videito. Bye, hasta la próxima.